Si Dios te diera la oportunidad de desaparecer un influencer que tenga el país alto, ¿a cuál tú se la das la oportunidad? Cuando tú vayas a hacer algo y tú entiendas que lo hace mal, no lo hagas, no lo hagas para que después no esté pidiendo opiniones, ni qué tú crees. Ahí hice esto. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito a mi canal Tendencia Musical para que no te pierdas ningún contenido. En esta entrevista a los que le dice a sujetor 24 que Lápiz es un lambón. Eh, acuérdense que Lápiz y Mozart hicieron las paces a través de Don Miguel en el Concierto de Santiago. Entonces... Eh, la, eh, tú sabes que el sujeto es bien amigo del lápiz consciente y es uno de los pilares del género, y siempre lo ha respetado y lo ha querido, y son bien amigos, y aparte de eso, son de lo mina. Entonces, eh, a los foques le falta respeto, entonces el sujeto lo defiende. Cuando tú vayas a hacer algo y tú entiendas que lo hace mal, no lo hagas. No lo hagas para que después no esté pidiendo opiniones ni qué tú crees. Ahí hice esto, ahí hice lo otro. Aquí no estamos chanceando a nadie, aquí el que pone un huevo se la bebió. El que pone un huevo no lo comemos con yuca. Aquí no andamos a esta altura, ya estamos viejos para para estar poniendo huevo para pedir excusa, para poner huevo para querer volver. Entonces usted tiene que ser responsable de lo que salga de su boca y de su mente. Y en el momento. A mí no me gusta que me pidan excusa, no sea a ti.